Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes. En este caso es nuevamente un reloj japonés de la marca Citizen. Particularmente hoy les quiero mostrar algo eh, que está relacionado con el coleccionismo y con lo que es el hobby, que a veces uno se puede encontrar con piezas muy interesantes que no solamente eh, tienen eh, la parte funcional de dar la hora y algunas otras funciones, la parte artística del reloj y la parte histórica de un momento histórico de la humanidad sino que también tiene una personalidad y es una historia referida a las a las personas que tuvieron este reloj, este objeto y, y cómo se va transfiriendo eso de generación en generación y de mano en mano. Eh, ahora en pantalla ven el reloj del cual ya les hice un video, el Citizen Multi Alarm eh, World Time sí, eh, que pueden ver el video de ese reloj aquí arriba eh, pero hoy les quiero mostrar que posteriormente a um, haber adquirido este reloj ya conocido por ustedes porque es un reloj digital con corona eh, también conseguí eh, el mismo modelo pero esta vez con su caja original y algunas particularidades en especial el certificado de garantía así que vamos a mostrarles este es el reloj que ya conocen el video este es el modelo no vamos a entrar en detalles del modelo lo que quiero presentarles hoy es esta pieza es la caja original de Citizen ¿Sí? y dentro tenemos el mismo reloj pero en esta ocasión tenemos un... Unos detalles adicionales. ¿Sí? Que es no solamente la caja. Sino que tiene su etiqueta. Con los detalles. De este modelo en particular. Se puede ver ahí un número 82. Eso es una pista. Y tenemos... El certificado de garantía original firmado y sellado primero una muestra rápida del reloj como pueden ver también tiene tiene uso tuvo uso este reloj eh, lo curioso y lo, lo interesante de los comparado con los otros modelos que presenté en mis anteriores vídeos es que si bien el, el vidrio tiene algunas rayas eh, y está desgastado el color negro de este pulsador eh, dentro de todo los colores de, del frente se mantienen por ahí en la cámara no llegan a verse las inscripciones sobre el fondo rojo pero la particularidad que tiene este modelo es que con la luz solar se va, se va decolorando se van decolorando y dejan de leerse las inscripciones. Sobre todo se va quemando el color rojo. Pero bueno, tenemos la malla original. Lo que más nos interesa es la etiqueta del reloj original. Es muy coleccionable. Pero lo más interesante y por lo cual este, este reloj tiene un valor especial en mi colección. Es el certificado de garantía. Este reloj cuando lo compré, eh, su anterior dueño eh, me dijo que eh, había sido un regalo que había recibido su padre de un amigo suyo y su padre lo, habría, lo había usado y lo había guardado en un cajón durante muchos años y luego él, que era eh, el hijo, decidió venderlo. Así que por lo menos pasó por tres manos antes de llegar a mí. Acá se puede ver un, un poco la tinta. Pero lo interesante es las inscripciones que tiene adentro. Bueno, tiene información de, en distintos idiomas. ¿sí? Donde se pueden hacer los services en las distintas ciudades del mundo lo que más nos interesa está hacia el final el manual no está acá esto es solamente el certificado de plantilla así que las funciones no las vamos a encontrar pero lo que más nos interesa es llegar hasta esta parte acá se puede ver la información que completó la relojería el modelo el número del modelo y el año de compra el 31 de mayo de 1983 fíjese la comparación de la etiqueta con la que vino desde japón que marca el año 82 el modelo que se puede ver acá que luego completa el relojero es el 455211 que coincide con lo que dice nuestra garantía 45, 50, 11 bueno, acá dicen 52, pero bueno, se habrán equivocado, supongo yo puede ser el relojero el año es el 1983 está el 31 de mayo y están los datos de la relojería que hizo la venta con el domicilio la ciudad y el país y está el primer dueño de este reloj el señor Ignacio de Marchi con su domicilio en, en Argentina así que esto le da un valor muy, muy peculiar a este reloj porque me cuenta un poco la historia de cuando fue adquirido por primera vez y este señor de Marchi y las personas que le siguieron lo cuidaron si bien tiene desgastes propios de uso. La verdad que está en muy buen estado. Pero lo cuidaron al punto de conservar la caja original. Y el certificado de garantía. Así que... Bueno comunidad de YouTube. Eh, espero les haya gustado este video. Y esto fue más que nada para mostrarles cómo eh, En ocasiones no solamente es tener el reloj. Sino que hay unos pequeños accesorios como por ejemplo la etiqueta y el certificado que le dan un valor especial a este modelo y que lo hace muy coleccionable si les gustó este vídeo no dejen de suscribirse al canal darle clic en la campanita para recibir noticias de futuros vídeos hasta la próxima